Hola, soy Nino Agustín y voy a estar en esta entrevista con Stereophonic. Puedes escucharlo ya. Muy, muy buen día para todos. Seguimos aquí con nuestras entrevistas aquí en Estereofónica y hoy tenemos un queridísimo invitado panameño, un reconocido artista y productor que ha publicado con grandes medios como Rolling Stone, Fader, La Remezcla y eso por mencionar algunos, está lanzando su nuevo sencillo Sexy Barry, un nuevo sencillo que está con una gran invitada colombiana que es Goyo de Chucky Town y es, mejor dicho, Espectacular, Nina. Bienvenida aquí con Estereofónica. ¿Qué tal si te pones fresca en medio de la fiesta? baila encima de la mesa una noche de esa, donde los dos perdemos la cabeza. Una vaina extravagante, tú sabes calle, pero elegante. <risa> Saludos. Ah. Bienvenida, ese es el sabor que nos encanta aquí. Y bueno, felicitaciones, estás eh, bueno, estás lanzando este sencillo que ya está dando de qué hablar y con una súper colaboración. Además que hay varios datos muy importantes. Primero, pues estás con Goyo. Y segundo, pues hay una, una visión muy similar que ustedes dos tienen, que quieren representar el afro en la, la, la latinidad en la industria musical. Entonces esto me parece increíble. Cuéntanos un poco de esta parte que tú quieres resaltar con este sencillo. Así es. Bueno, la verdad, uff, es una fusión afro y ella es colombiana, yo soy panameño, pero los dos tenemos como los mismos sabores, tenemos esa misma historia y, y nos juntamos, nos conocimos y la química fue instantánea y hablamos de música, hablamos de cultura en general y tenemos muchas cosas en... en Iguales, y fue algo increíble, la verdad, esa colaboración surgió súper orgánica y estoy muy agradecido con Chucky, con Goyo, por compartir su plataforma y estamos aquí con Sexy Body. Esa conexión que tuviste fue por allá en Nueva York en el 2019, ya hace ya un ratico. ¿Qué ha pasado desde ese entonces? ¿Cómo, cómo fue ese enlace entre los dos? ¿Cada cuánto ensayaban desde cuando empezaron a armar como este nuevo proyecto? Bueno, sí, no, nos conocimos en Nueva York. Luego me uh, Goyo, y Islow y Tostado me invitaron a, a Colombia, así que fui a Colombia, me quedé con ellos en su estudio, así que conocí a la mamá, conocí a toda la familia, comí comimos el, el, el, comida, uff, muy muy buena. Saludo a todos allá a la gente de, de Colombia que me trataron muy bien, de verdad y fue una y, y lo, lo, la música, es, después que uno vibra, la música es lo fácil. Y mucha gente uf, no sabe que Slow es un genio, Slow Mike es un genio, de verdad. Así que imagínense, yo, go, yo y Slow y, y, y fue, eso, lo demás era fácil. <ríe> No, pues espectacular, además que con, con almuerzo incluido y demás, fluyen mejor Ajá. las cosas en familia, <risa> relajados. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Te acuerdas de pronto? Uf, de, mira, allá yo le dije que me trajeran, porque acuérdate que ellos son del Pacífico, así que toda esa comida me sí. traigo a mamá que cociné, todo, me dieron de todo, comí. De todo lo que me pusieron en, en, el, en, en el plato, me lo comí. <risa> Igual como dicen, barriga llena de corazón contento genial bueno eh, en cuestión del sencillo vemos un video bastante colorido dinámico jugaron con con varios eh, digamos con con varias fusiones en la parte audiovisual que hay algo que me llamó mucho la atención y es como la parte de la nostalgia porque colocaron cosas de antaño de la nostalgia como son los videojuegos crados las maquinitas que llamamos aquí eh, sí. Como, ¿Por qué tomar este tipo de, de referencias, Git? Ok, sí, bueno, bueno, la verdad, le, la idea surgió por Jimmy, el productor del video, que dijo: ¿Qué tal si hacemos algo retro, algo de los 90? Usan muchos colores, usan muchas cosas que se usaban en los principios de los 90, igual con la vestimenta. Si se dan de cuenta, uh -huh. es ropa que se usaba en los 90. Y si ven de fondo, se ve esas ilustraciones del de general que imagínate, yo soy panameño en general para nosotros es, es todo y, y es, es una forma de darle las flores a, a la gente que de verdad nos no inspiró, pues nos no motivó a, a estar a, aquí donde estamos hoy, así que queríamos hacer eso con eso y eso fue lo que logramos con, con Sexy varios y el video. ¿De cuánto lo grabaste? Bueno, el video lo el video, yo grabé mi parte acá en los Estados Unidos y Goyo lo grabó en Colombia, así que lo grabamos ah, hace como 8 o 9 meses, pero la canción sí fue en Colombia, los dos juntos, pero no como la cosa de la pandemia no, no pude viajar a Colombia, así que lo tuvimos tuvimos que ponernos creativos y literalmente eso fue lo que hicimos <risa> no pues sí es una una gran ventaja todo el tema de la tecnología no ya no se siente como tanto esa brecha y porque pues eh, se llegaría a pensar que estaban juntos en esta grabación y no. es ve, pues muy interesante sí sí no yo grabé mi parte a, en los Estados Unidos y, y yo, yo lo grabo allá y entonces Jimmy que fue el que el que produjo el video, uf, le agregó todos esos efectos y todos los colores, ya después que teníamos la base y la idea de qué queríamos hacer. Teniendo en cuenta que jugaron con los efectos, que grabaron con esta pantalla verde, luego de varios meses de trabajo, ¿viste el trabajo final? ¿Qué tal ese, ese encontrarte con ese resultado? Sí, bueno, me, me sorprendió mucho. Yo soy músico, lo mío es la música, yo trato de no... O sea, meterme en, en... o sea Hay algunos artistas que quieren tocar todo. Yo no soy de eso. Yo soy de los que... Déjame enfocarme en lo que yo sé. y De verdad, conozco y me gusta. Y dejo que Jimmy fue el que el que se encargó de lo visual. Y, y dejé que él hiciera eso. Y cuando vio el video, yo... Ah, ok. Ahora sí entiendo. Porque imagínense, nada más yo grabé con el green screen. Y me dijeron, bueno, ¿qué tal si te pones ropa de los 90? Entonces fui y compré mi ropita de los 90. Y... y y así fue que surgió, pero cuando, cuando vi el video, final me quedé yo, oh, wow, me gusta mucho. Y estamos muy contentos, de verdad, y vuelvo y, y, y repito que, uff, que Goyo haya compartido su, su plataforma conmigo, me siento muy agradecido. Y que con un sencillo en el cual están demostrando que aquí en Latinoamérica también hay afros, no solamente eh, pues porque uno lo relaciona con Europa allí con África, pero aquí están estamos en Latinoamérica dándole la parada con este tipo de música y bueno, felicitaciones. Así bueno. es, muchas gracias y creo que esa es la misión de verdad llevar y representar que bueno, somos latinos, pero de fene, descendencia afro y, y estamos aquí representando y y igual, o sea, comemos lo mismo, escuchamos la misma música, etcétera, etcétera, la misma influencia, pero tenemos un par de toques adicionales también, y estamos muy, estamos muy orgullosos de eso, y eso es lo que queremos resaltar en, en, en, en estas colaboraciones que hacemos. Y necesitamos más colaboraciones aún. Hablando de colaboraciones, ¿quién tienes en mente próximamente? Ana Gabriel. <risa> no, yo soy, yo soy fan de. Uy, uh, yo sí, yo soy un fan de la música, de verdad, pero, pero últimamente tengo a Ana Gabriel en repetición. La tengo en repetición, no creo que sea nada de ganadoría, la mala de Gabriel, en repetición. Imagínate que sería increíble. No, pues Nino, muchísimas gracias por, por compartirnos un poco de este sencillo, de, de esta increíble colaboración y más Colombia-Panamá, como tú decías, el sabor. Se, se siente por los poros son dos países que realmente en este tema de la música es increíble y bueno, felicitaciones por ello y para despedir pues qué mejor que con música, otro pedacito así es, bueno ¿Qué tal si te pone fresca en medio de la fiesta? Baila me encima en la mesa una noche de esa donde los dos perdemos la cabeza. Una vaina extravagante, tú sabes, calle, pero elegante. A lo vino, venga, quiere que le cante. Yo quiero que me necesan gigante. <ríe> Ay, <Marisa, ríe> muchas gracias. Bendiciones. Y se me cuidan. Y a ver el video, a ver el video, ya está en todas video. las plataformas. En YouTube. Es. Está en YouTube y me siguen en las redes, Nino Agustín, Nino Agustín, en todo. Y ahí y me bueno, saludan, me que... saludan, no sé, sí, que me saluden y me manden mensajes que estamos aquí de buena vibra y llevando algo positivo al, al mundo.